Hola mis amores, mi nombre es Alexa Calcaño y en este nuevo video vamos a aprovechar estos días de cuarentena Así que vamos a hacer fotos desde nuestra casa y lo mejor es que van a ser con nuestro teléfono Así que el teléfono que tengas a la mano, ese es el que va a usar. Y voy a estar utilizando también trípode para realizar esta labor un poco más... Eficiente, pero si no tienes trípode Invéntatela, porque como dice mi papá La necesidad es la madre De la invención, así que si no tienes nada Invéntate cómo puedes usar estas fotos Yo estuve Un tiempo scrolling En Pinterest y pude encontrar Varias fotos que quería Hacer, así que vamos a ver Si puedo hacer las primeras que son las de El Stool, o mi Sillón, sillita Voy a tener mi sillita aquí Y voy a, lo que voy a hacer es reflejarlo hacia la pared Y voy a estar poniendo mi teléfono aquí en el trípode Para que quepa en el trípode le tengo que quitar el cover Y si tienen un controlcito de estos Este yo lo compré en Ebay Que me vino con el trípode pequeño de bloguear Pues lo pueden hacer En mí es un XS ah Ok, lo vamos a colocar aquí Y lo único que tienes que hacer es Si tienes un controlcito de esto Que es lo que yo uso para tirar mis fotos En este video, como me las voy a tirar sola Voy a estar utilizando este Y solo funciona con el Bluetooth Así que voy a posicionarme en el área de allá Que es donde está el stool Así que vengan conmigo Tenemos el stool por aquí Y tenemos aquí unas ventanas Chin, chin Así que ahí nos va a entrar bastante luz. Voy a poner el teléfono a ver cómo se va a ver desde aquí. Voy a poder apegar lo más que pueda hacia la pared. Subí el trípode un poco más. Vamos a prenderlo. Y ya está tirando los fotos. No se ve, no se ve. Voy a cambiarlos a ustedes para acá. Y voy a coger este trípode para el celular. Porque no me está quedando lo que quiero, ¿ok? Bueno, vamos a ver si esta está más fácil. Esta por aquí, vamos a ver si esta está más fácil que solamente es poner la mano aquí Ok, ahora la que voy a intentar es una leyendo un libro con las piernas para arriba Y lo voy a intentar en mi cama y no me sale en mi cama, lo voy a intentar con la pared, pero creo que aquí está bastante cómodo porque me puedo acostar y puedo poner los pies para arriba. Así que tengo mi libro. By the way, este libro me encanta, no lo he terminado de leerla aún, pero tiene muchos, muchos consejos para cuando estás dating y dating con propósito de casarte. Shout out a este libro también, se llama Él y ella, dile sí al cortejo. Así que vamos a posar con este libro Miren esto, yo lo he usado tanto y lo he leído Como que yo lo viro así para atrás Y se han despegado las páginas Pero vamos a ver cómo podemos trabajar con eso, ¿ok? Tengo mi celular aquí Vamos a posicionarlos a ustedes aquí para que vean Literalmente es así Lo voy a tener que aguantar con una mano Y Con la otra. Mírala de las piernas se cayeron páginas de mi libro pero nada no, creo que tenemos la foto vamos a ver eh, no se ve tan tan tan tan bien así que voy a intentarlo nuevamente con una pared gris así que vamos allá okay. vamos a ver me veo hola ah, no, tengo mi libro vamos allá bueno creo que estas fotos están bastante pasable. No se ven tanto mis pies porque se veía tanto la pared y el cuadro que no me gustaba. Así que ya tenemos tres fotos. Vamos a ver si puedo tirar una al lado de unas matas que hay en casa. Y como en estas dos no se ve la ropa, pues no me tengo que cambiar todavía. Y voy a intentar la foto del stool otra vez, pero abajo. ¿Ok? En otro escenario. Y vamos a ver si puedo poner eh, el teléfono en el trípode y a ver cómo nos va. ¿Ok? Así que vamos a intentar eso. ¡Hey! Ahora estoy desde mi carrera Así que tengo mi teléfono aquí abajo Está ahí Y lo que yo lograré Unas una fotos desde abajo cuando con el pie así como la cara O oh, una foto así oh, así se ve bien ¡Oh! Okay. Miren, las más sencillas son las mejores Así que, maybe saca una foto de aquí Pero, tengo mi controlcito los tengo en el tripod, así que vamos a empezar Me estoy poniendo este mini relay, pero no es necesario porque hace bastante claridad Y estoy poniendo el teléfono Obviamente en... Eh. Vamos a ver si sale un selfie de Salen unas fotos como que súper súper feas Así que lo voy a alejar más Estoy tratando de esconder el, el, el controlcito de este Me voy a poner detrás del este. miren qué? quedó esta. Pero vamos a hacer la del pie que fue la primera que vamos a hacer ¿okay? Voy a dejar el mini light prendido Y voy a estar como que encima de un escalón Voy a poner la foto en square Y vamos a ver cómo ¿okay? Tengo mi controlcito Vamos a ver Fíjense, esta no está mal Nada, vamos a intentar la del stool ahora, ¿ok? Ok, literalmente esta es la mata que le estaba diciendo ahorita Así que voy a intentar tirando, tirarme una foto como desde atrás de la mata Que se vea como que la hoja en mi cara Vamos a ver cómo nos queda, ¿ok? Tengo mi trípode aquí Ya estoy asfixiada Falta esta y la del stool Vamos a ver cómo nos queda Creo que va a tener que ser como... Voy a tirarla A ver si sí parece que estoy como en un bosque. Uh, se ve cool. Voy a subir la hoja aquí No sé ni qué está pasando Así que vamos a ver la foto Fíjate, esta no está mal. Vamos a ver cuando edite Me voy a tirar otra así Vamos a ver Desde este ángulo me gusta Porque le puedo cortar la parte de arriba Ahora vamos a hacer la de El stool Esto está siendo bastante cansado Bueno tengo el stool por aquí como pueden ver, así que lo que voy a hacer es que me voy a sentar aquí, voy a poner el tripo de aquí en el mueble, <ríe> mírenlo aquí, voy a posicionarlo como lo quiero para la foto. Voy a tomar desde abajo a ver cómo se ve cinto. Oh, Desde abajo señalando ansiedad. No se ve mi cabeza. Ok, voy a tirarme unas más de cuerpo entero y terminamos. Estoy sudando. Uh. Ok, vamos a editar luego estas fotos a ver cómo están quedando. Pero hasta ahora me está gustando cómo se ve eh, la foto desde el mueble. Y como ven, no tengo que estar usando un tipo de super alto ni nada. Simplemente utilicé este y por lo menos este le puede extender la, las patitas. Este solamente me costó $11 en eBay. Y vino también con el controlcito. El controlcito tiene baterías recargables. O sea, se le puede cambiar la batería en la parte de atrás por si se te gasta. Y esto... Realmente yo les tengo un invento aquí. Pero esto es del Ring Light. Esta base de aquí. Pero realmente este es para la cámara. Y se le puede poner el teléfono con todo y cover, que eso es lo que me gusta Y se le puede poner de esta forma, ¿ves? Y puedes bloquear con el teléfono y también lo puedes mover con este adapter O con esa tuelquita de al lado y tirar fotos así Y esto pues también se, se extiende y puedes tenerlo más alto, puedes tenerlo desde el piso Desde donde tú necesites, ¿ok? Así que me encanta mucho, se los voy a dejar en la parte de abajo y pues nada, esto fue toda la parte del behind the scenes, espero que les haya gustado y si quieren más pues déjenme saber también en la parte de abajo y suscríbanse para más. ¡Nos vemos!